...de la Feria de Gran Canaria Accesible de esta segunda edición... ...ahora estamos con... ...Emma Fernández... ...Emma, ¿de qué entidad sí, viene? Sí, bueno, pues yo soy represento a, a la entidad FSC Inserta... ...que es la consultora de recursos humanos de la Fundación 11... ...nosotros gestionamos una bolsa de empleo para personas con discapacidad... ...estamos a nivel nacional... ...y bueno, y aquí en Canarias estamos eh, representamos tanto en, en, en Las Palmas como en Tenerife... ...y aquí dónde les podemos encontrar... ...bueno, pues aquí nos pueden encontrar en Rafael Cabrera... Eh, y si no, bueno, también contactando con la ONCE porque real, realmente somos de la Fundación ONCE que saben el vínculo que tenemos con la ONCE y a través de la ONCE o de Fesis insertan Rafael Cabrera nos pueden localizar y a, sobre todo eso, para todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de discapacidad no solamente visual eh, y, y que estén en, en, en búsqueda de empleo, pues nosotros podemos facilitarle pues, bueno, pues el contacto con las empresas y, y el potenciar pues su, su formación y, y sus habilidades para, para poder tener más posibilidades de encontrar un, un empleo. Claro, ustedes un poco intentan trazar ese puente, ese camino sí. hacia la empleabilidad de un colectivo que por circunstancias tiene una difícil empleabilidad. Exactamente, ese, ese esa, esa, es el objetivo de, de FCC Inserta, ¿no? el, el intentar que todas aquellas personas con discapacidad que lo tienen más difícil para encontrar un, un empleo, bueno, pues pues que tengan más opciones de poder llegar a él. Y, bueno, se les ayudan a hacer el currículum? Eh, sí, a, a través de una serie de talleres de mejora de la empleabilidad, pues les ayudamos a hacer el currículum, a cómo acceder a una entrevista de trabajo, cómo ir, que tienen que, cómo buscar trabajo a lo mejor a través de la, de la, de la red. Eh, aparte de eso, pues bueno, damos formación ocupacional en, en, de, mucho, de muchos ámbitos, y, y también tenemos unos programas destinados a la creación de, de empleo, de sus propias empresas, eh, bueno, unos programas de autoempleo. O sea, yo por ejemplo tengo un hijo con una eh, discapacidad reconocida, puede ser que está en silla de ruedas. Sí. Y me puedo acercar a ustedes para que me orienten en esa búsqueda de empleo. Exactamente. Pues a cualquier persona que entre, que tenga el certificado de minusvalía y que esté eh, dado de alta como demandante de empleo, eh, creamos un itinerario donde bueno pues se pasan por todas esas fases adaptado a esa por, las persona. Que, eh, exactamente, por las que sean necesarias para esa persona, según la experiencia que tenga, según la formación que tenga cada uno viene en unas circunstancias diferentes y según las necesidades también de, de adaptabilidad que tenga por, eh, por la discapacidad Importante, es adaptado a, cada, a las circunstancias eh, Exactamente, adaptado a las circunstancias Hacemos por bueno. otro lado una labor con las empresas pues para tener esas ofertas de empleo que poder ofrecer a nuestros demandantes obviamente Bueno, una labor sin duda indispensable Sí. muy necesaria y bueno y ya en general cómo ves la feria qué te está pareciendo bueno pues muy bien como el año pasado y yo creo que es una, una gran iniciativa que el cabildo de gran canaria está llevando a, a cabo que espero que perdure además por muchísimos años porque el, el tema de la discapacidad y de la accesibilidad tiene que verse de una manera transversal en todas las áreas y yo creo que con con actos como estos no eh, Sí, cada vez está más presente en, en la sociedad. Claro, ese es el gran reto, ¿no? que Eso la accesibilidad es. no sea un compartimento de estanco dentro de una administración o dentro de cualquier organización, sí. sino sea una asignatura transversal, transversal genérica a cualquier política. Es, que ya llegue un momento en que no tengamos ni siquiera que hablar de ella porque se contemple como algo algo normal.